No sé lo que me pasa pero estoy triste y no sé qué hacer Dime si ¿sí ha sucedido, si ¿Sí has olvidado ya mi querer Yo confesio, te propongo, que me con sinceridad? Estoy sola, sola, sola, sola, nada más No sé lo que me pasa Pero te dijiste y no sé qué hacer Dime no, no, no, querer que, que...